A veces hay médicos desnaturalizados, pero yo digo que, que eso eh, lo usa el enemigo para quebrantarle la fe a uno. Claro. Eh, el médico viene y me dice, este, este joven está postrado, ya aquí no hay nada que hacer. Eh, más bien vaya eh, arreglando todas las cosas porque no pasa aquí. Y yo le decía, ¿sabe una cosa, doctor? ellos a veces se ríen cuando uno le declara la palabra yo, y mi hijo está sano y mi hijo yo lo saco bien de aquí se me rió se me rió en la cara pero yo, te, yo siempre he pensado cuando alguien se te ríe en la cara cuando tú declaras fe alégrate claro. porque el milagro es más grande quiero enviarle un saludo a nuestro hermano eh, Alex Real que sin él no se estuviese haciendo esto Hoy tenemos eh, un testimonio de poder Un testimonio que puede eh, ayudar a miles de personas que lo necesitan Que hoy eh, en, están viendo este programa Estuvimos el, eh, la semana pasada con el hermano Alexis El cual pues, es un varón que Dios eh, le puso una prueba Estaba pro, podrido y Dios lo sanó, pues para testimonio, ustedes lo vieron, las imágenes. Y hoy estamos con nuestra hermana Marjorie Jiménez, pues la cual nos va a contar un testimonio poderoso. Hermana, eh, le doy pues, los honores a que se presente ante nuestros televidentes. Eh, Dios les bendiga. Eh, mi nombre es Marjorie Jiménez, eh, hago parte de la Iglesia Concilio Triunfante, la pastora de Dilsa Segura. Eh, soy maestra de Instituto Bíblico y hago parte también del Ministerio de Parejas de la Iglesia Triunfante. Eh, tengo 20 años en el Evangelio, junto con mi esposo y mis dos hijos. Okay. Eh, señora Marjorie, cuéntenos cómo usted llegó a los pies de Cristo, cómo... ¿Cómo fue ese, esa primera eh, decisión para poder seguir a Cristo, para poder sumarse a, a los pies de Cristo? Eh, bueno, eh, hace más de 20 años eh, tuve la oportunidad de experimentar un milagro maravilloso con mi hijo. Eh, mi esposo viene de una familia cristiana y... Eh, pues él traía todos esos conocimientos Nunca había tenido pues la decisión de, de llegar al evangelio Nos casamos y tuvimos un, un hijo, mi primer hijo eh, Nació de cinco meses eh, después de una placenta previa eh, Duró, eh, después de ocho días de nacido tuvo una trombosis A los diez días de nacido eh, clínicamente falleció eh, los médicos nos dijeron que no habían podido hacer nada. Esto, eh, ¿en qué clínica fue? Esto fue en Colombia, aquí, obviamente, en, en la clínica... Eh, de la Costa. Ok. Allí le hicieron todos los procedimientos todo, al todo. niño desde, desde que nació. Desde que estaban en mi vientre, porque yo duré los cinco meses de embarazo, los duré hospitalizada. Ok. Eh... Mi esposo, cuando el médico nos dice esto, él dice, eh, como él ya conocía del evangelio y conocía el poder de Dios, se tiró al suelo y le dijo, Señor, si tú me devuelves a mi hijo, yo te sirvo. Eh, fue un milagro maravilloso. A los 15 minutos mi hijo comenzó a, a reaccionar. Los médicos corrían y no podían creer. Eh, luego el médico nos llama y nos dice, bueno, el niño está reaccionando, se tuvo que intubar. Pero ahora viene lo más difícil, porque los 15 minutos que duró sin oxígeno en el cerebro, más las trombosis que le había dado, no sabía qué parte del cerebro le había afectado. Entonces el médico nos decía, puede ser ciego, sordo, mudo, no puede caminar, eh, o un niño especial, asmático por el tiempo que estaba durando con el, el ventilador. Pero sabemos que cuando Dios hace los milagros, los hace perfectos. Mi hijo... Eh, no tuvo nada de esas complicaciones Un niño totalmente sano Durante todo su crecimiento Hoy tiene 24 años Y bueno, ahí viene la segunda parte De otro testimonio eh, Luego a mi esposo se le olvidó esa promesa Y cuando le hacemos una promesa al Señor cuando, Tenemos que cumplirla Cuando usted dice se le olvidó la promesa ¿Qué pasó en ese momento? O sea, ¿cómo usted dejó de ver a, a, a cómo cómo cómo esa prueba eh, pasó a su familia de, re, y respetando la decisión que de pronto Dios este, le hizo sí. bueno mi hijo se sanó comenzó a evolucionar muy bien todo su crecimiento hasta cuando tenía cinco añitos cinco años ya ya el niño tenía cinco años nosotros veníamos muy bien el señor, bueno comenzó a prosperarnos nosotros comenzamos teníamos dos empresas teníamos, ¿de qué eran esas empresas? Eh, importábamos medicina natural okay. y yo tenía el almacén donde tenía punto físico y le vendíamos también al por mayor a todos los, los, los comerciantes de aquí le surtíamos okay. y bueno a mi esposo como bebe, bebe, vivíamos en esa prosperidad y todo eh, se nos olvidó, bueno por lo menos a, eh, a él que fue el que hizo la promesa se le olvidó que le había hecho esa, esa promesa al Señor. Entonces comenzaron una serie de cosas a pasar. este una infidelidad por parte de él. Eh, de esa infidelidad, eh, yo salí contagiada con una enfermedad, con un papiloma. Eh, llegaron unos procesos muy difíciles. Eh, estuvimos a punto ya de separarnos. ¿El eh, papiloma de qué se trata? O sea, el papiloma... Es una enfermedad, es un cáncer, es un cáncer okay. este, uterino que es contagiado por, precisamente por la promiscuidad. Okay. Y bueno, a partir de ahí comenzaron muchos problemas con nosotros y ahí fue donde yo, yo particularmente conocí al Señor. Eh, mi almacén quedaba muy cerca de la iglesia donde nos congregamos, ahí van muchas personas cristianas y compraban y el Señor utilizó a mi hermana para llevarme a esa iglesia. Fuimos juntos, fue mi esposo, conmigo y mi hijo. ¿Es la iglesia que actualmente usted donde se Donde nosotros nos congregamos. Okay. Empezamos ahí, este, llegamos por primera vez. Fue un amor enseguida, o sea, el Señor cautivó mi corazón inmediatamente. Y yo sabía y sentía en mi corazón que había algo que yo necesitaba y que ahí lo podía conseguir. Entonces comenzamos a asistir. ¿Cuál fue la primera palabra que, que impactó en usted eh, en esa preca? O sea, ¿qué fue lo más importante o sea, o, o lo que la cautivó? El amor de Dios, el amor de Dios. Y, y la, o sea, me sentí como, como si me arropara, como si lo que yo necesitaba yo lo podía encontrar allí. En ese lugar. En ese lugar. Y, y abrí mi corazón Y bueno, me comencé a enamorar Cada vez quería como estar más Ir y más, un poco y más. más a los servicios Exacto. Me imagino que desde ahí empezó Un ciclo a ir a, a Obviamente a, a la iglesia Exacto. A congregarse Y fue tomando pues ya un poco El claro y, y este a mí siempre Me ha gustado investigar mucho O sea, siempre eh, No No o sea, las cosas que veo no solamente las dirigieron, sino que me gusta ir más allá. Entonces comencé y quise eh, entrar a estudiar porque tenía muchas preguntas, muchas inquietudes y decidí inscribirme en el Instituto Bíblico y comencé a estudiar. Y bueno, ahí el Señor me comenzó a preparar, comencé a entender muchas cosas más que me llevaron a enamorarme mucho más de, del Señor. Y claro, uno cuando está el Señor... Obviamente siguen sí, las pruebas porque eso nunca pues, se, se pierde. ¿Cuál fue su mayor prueba estando dentro de, de la iglesia ya como tal, su, su primera mayor prueba? Porque obviamente son muchas, ¿cierto? Pero, ¿qué fue eso que usted como que, ah, como que <risa> le bajó el ánimo y que pues... Sí. Bueno, eh, como les decía, mi esposo había sido infiel. Y, y toda todo pecado trae consecuencias claro. eh, comenzamos a vivir las consecuencias este lo, lo que les decía que me había contagiado le doy gracias a dios que todo ese proceso comenzó ya estando conociendo al señor y eh, perdimos todo lo que teníamos quedamos con las manos puestas en la cabeza y bueno ahí el señor comenzó a tratarnos a procesarnos eh, fue un largo tiempo que duramos con esa prueba. Pero cada vez eh, el Señor nos sacaba adelante, siempre veía la mano de Dios allí, respaldándonos, eh, llevándonos siempre a, a cosas mejores. Y como lo dice su palabra, para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Sí. Esto conforme a los que por su propósito han sido llamados. Entonces, entendimos eso era un propósito que, por el cual el Señor nos había llamado Y que esto, todas las cosas que, estábamos, eh, que estaban sucediendo Era a raíz de ese propósito Después eh, que ya pasaron que ustedes llegaron a ponerse las manos en la cabeza ¿Cómo, cómo siguieron caminando? ¿Qué, ¿Qué fue lo que los impulsó eh, a, a, a decir Necesitamos salir adelante por, por esto? ¿Qué, ¿Qué fue eso? Bueno, este, Iván, literalmente comenzamos a vivir por fe, por fe, porque eh, perdimos todo. Y bueno, comenzamos a, a, a decir, bueno, no nos vamos a quedar aquí, tenemos que avanzar, tenemos que… Y bueno, comenzaron este, a salir las cosas, mi esposo eh, entró a trabajar en, en una empresa, después yo también y ahí bueno las cosas se comenzaron a, a nivelar eso por la parte económica y en la parte espiritual pues el señor comenzó también a moldearnos a empezó a trabajar en nosotros eh, nosotros a raíz de que el señor restauró nuestro hogar eh, comenzamos a trabajar en el ministerio de parejas eh, yo seguí en el instituto bíblico igual que mi esposo eh, no, quisimos ser parte del instituto bíblico y somos maestros en el, en el instituto bíblico y, en, y trabajamos en la iglesia, en el ministerio de pareja. Hasta ahora el 2018 comenzó otra prueba bien tremenda para nosotros. claro Para todos, o sea, 2018, 2019 que se nos metió la pandemia, pues fue una prueba para todos, pero... Eh, ¿Cuál fue esa prueba en ese año 2018? Bueno, como el enemigo que siempre quiere dañar la obra de Dios y, la, y el propósito de Dios Sobre mi hijo hay una promesa de que él va a servirle al Señor con gran poder En el 2018 le diagnosticaron a mi hijo un cáncer linfático, un linfoma de hockey lo tenía ubicado en el mediastino que sí. es la parte eh, la cavidad que está entre los dos pulmones sí. el, el tumor medía el tamaño de un puño eh, los ganglios los tenía acá y bueno le diagnosticaron pero nosotros nos agarramos de la, de la promesa que el señor nos había dicho yo, le dije, yo por lo menos le dije señor la promesa que tú nos diste no está cumplida Así que yo sé que esta enfermedad no es para muerte Sino que es para que tú te glorifiques Y no es fácil No es fácil eh, empezar a creer y tener fe Porque cuando uno ve todo eh, en su contra Cuando uno ve los dictámenes médicos Y que el médico esté diciéndole esto y esto y esto Si usted no hace esto, viene la consecuencia de esto pero nosotros nos agarramos y creímos. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Claro. Y la fe sin obra es muerta. Así que nos agarramos de la fe. Y mi iglesia tiene una particularidad. Nuestra pastora es una pastora, mire, una, este, una fe, incluso el lema de nuestra iglesia es fe. Eh, eh, eh, es una la, el lema de nuestra iglesia es la fe entonces siempre nos hemos caracterizado por ser una iglesia que se mueve en fe y eso es lo que nos inculca nuestra pastora y siempre le he dicho al Señor Señor, que todo lo que tú hagas en mi vida y que todo lo que tú hagas en la vida de mis hijos y de, y de mi esposo sea por tu voluntad no porque eh, yo te quiera imponer algo pero sí me agarro de las promesas Y siempre le digo Señor eh, Tú me dijiste Tú ¿Qué? me diste esta promesa Señor Y yo siempre se la reclamo ¿Qué es el linfoma de Hongli? De hockey De hockey. Hockey. Ok, Hockey. ¿qué es? Es un cáncer que es en la, va en el sistema linfático el, el sistema linfático es la parte inmunitaria de nosotros Entonces ataca ahí Y... y y la persona pierde su defensa. O sea, todo claro, está propensa a cualquier... Enfermedad. Enfermedad. Ok. Bueno, ya después de ahí, eh, que usted Usted fue al hospital. Claro. ¿Qué le dijeron el hospital? Eh, ya usted confiando y todo. ¿Cómo fue esa mejoría de él? Bueno... Eh, en ese proceso, una sola vez se puso el mal Porque incluso a él le hacían las quimio y no parecía que le hacían quimio Aquí, La quimioterapia eh, es, para que nuestros oyen, oyentes sepan Es algo que pues, va quemando el cáncer para Pues obviamente es como una especie de tratamiento para, para el cáncer Bueno, a él le hacían las quimio en la mañana, y él en la tarde se iba a jugar básquet. O sea, la, ni parecía que, que, que las quimios le, le hacían nada, ni... Y, o sea, si uno no le decía a la persona, él está padeciendo un linfoma de hockey la persona no, esto no sabía. Fue, él siempre, esto, esto fue en 2018. 2018, 2019, 2020. Ok, tres años. Eh, sí, tres años duró eso. Eh, en, ese, en ese tiempo, una sola vez se puso mal, que él sentía que, que el cuerpo se le, se le estaba paralizando y él, de él me decía, eh, siento que me estoy muriendo, porque sentía que el cuerpo se le paralizaba. Eh, lo llevamos de emergencia a la clínica, cuando uno de los médicos de la emergencia lo atendió, eh, a veces hay médicos desnaturalizados, pero yo digo que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 se me rió en la cara, pero yo, te, yo siempre he pensado, cuando alguien se te ríe en la cara, cuando tú declaras fe, alégrate, claro. porque el milagro es más grande. ¿Y eso se lo dijeron en la misma clínica donde lo atendieron hace muchos años? O en... Sí, en la misma clínica la... donde lo venían atendiendo. Okay. Y bueno, para la gloria de Dios, mi hijo comenzó a evolucionar bien, me lo entregaron y salió bien. Al poco tiempo eh, terminó su proceso de, de, de tratamiento y mi hijo fue sano, fue sano eh, para la gloria de Dios, fue sano. Y luego de eso, eh, el médico nos dice: el médico que, que el especialista que lo venía tratando desde siempre me dice, bueno, este, eh, ya hay resolución de la, de la enfermedad. Resolución quiere decir que la enfermedad cesó. Pero este es un tipo de cáncer que dentro de algunos años vuelve y sale. Y sale. Entonces, me dice, yo les recomiendo que le hagan un, un trasplante. En este caso sería un autotrasplante porque la médula de él está sana. Entonces, él mismo se puede donar su, su médula. Eh, nosotros sabemos que cuando Dios hace los milagros, los hace perfectos. Él no hace nada media ni, inconclu, ni inconcluso. Y, eh, sin embargo, nosotros le di... Pusimos eso en manos de Dios, Señor, si es tu voluntad que se le haga el trasplante. Eh, dirige todo, Señor, toma el control de todo. Eh, que si esto es de parte tuya, que nosotros tengamos paz en nuestro corazón. Y que abras las puertas que tengas que abrir. Eh, nos, nos contaba el médico, me contaba el médico, el trasplan, trasplantólogo me decía, esto es un proceso que a muchas EPS no los les cuesta mucho autorizar. Okay. Si sí, tienes que colocar este, una tutela, ahorrate el derecho de petición y ve directamente a la tutela para que te salga la, la autorización. Pero como Dios estaba en el asunto, eh, la autorización me la dieron enseguida. O sea, en la misma semana me dieron la autorización. Cuando fui a la cita, me dice el médico, ¿ya estás tramitando la tutela? Y yo, no, doctor, aquí traigo la orden. de. Me dice, ¿cómo? Y yo, sí. Cuando Dios está en el asunto, todas las sí, cosas se hacen muy bien. bien. Correcto. Bueno, el 2 de noviembre del 2021 le hicieron el trasplante, el autotrasplante, todo iba perfecto, los médicos estaban muy, muy este, eh, ¿Contentos? contentos con todo lo que estaban haciendo porque todo estaba saliendo muy bien, el nivel del de, score de riesgo era de 0.01%, o sea, me decían que el riesgo era, o sea, no era nada. Sí y todos ellos muy muy este de todas las cosas el, el, la, la, todos los procesos que le estaban haciendo a él se lo hacían con menor tiempo del que ellos había presupuestado imagínate claro. que él me dijo a él lo, lo, lo conectan en la en la máquina de aféresis, aféresis donde extraen las células madre eh, eso dura tres días de dos a tres horas cada día Qué y a, él, a mi hijo él se llama joel eh, en un solo día, en dos horas, les trajeron la cantidad de células que necesitaban. O sea, no no fueron los tres días que me habían dicho. ¿Usted tiene evidencia de todo esto? Claro. Fritos? Bueno, igual toda vamos la... a estar poniendo por ahí, pues, para que la gente vea este proceso, pues, que que vivió su hijo Joel. Eh, y, y realmente fue una prueba grande porque usted me dice desde el inicio, desde que nació hasta la fecha O sea, es un proceso que, que, que realmente han vivido eh, Ustedes como pareja que les han eh, de pronto tocado los sentimientos Pero ustedes a raíz de todo, ustedes han confiado ah. Han confiado en, en, en ese Dios maravilloso que cubre, que sana y que protege entonces, este es algo que, que pues por lo menos a mí me, me sorprende y me llena saber eso y escucharlo. No, Iván, y eso no es todo. Como les había dicho, el enemigo siempre quiere dañar la obra de Dios. Todo iba muy bien. Hasta dos días después del trasplante, eh, el médico me dice, bueno, el... El día 15 esperamos, todo salió bien, todo salió perfecto. El día 15 esperamos que la médula comience a producirse y ya Joel, dentro, después de eso, ya sale y se va para su casa. Eh, claro, con todos los cuidados y eso, pero resulta que ese día, en la noche, comienza Joel con una fiebre. Comenzó con una fiebre, al día siguiente ya estaba más desmejorado, comenzó a crecerse el, el vientre. El vientre se le llegó a crecer como si fuera una mujer embarazada de nueve meses, sí. le dio una neumonía. Duró semana y media en estado crítico, grave. Y el médico me decía, ya yo, eran tres trasplantólogos, y el médico me decía, eh, no sé qué hacer, ya no sabemos qué hacer. Mire, eso le hacían estudio y estudio y estudio y nada, no salía nada que era lo que estaba pasando. Y el médico ese día me dice, ya le hemos hecho todo y ya no hacer no sé qué más hacer. Yo le dije, no se preocupe, doctor, que lo ya usted hicieron lo posible, lo imposible lo hace Dios. Claro. Y el Señor va a sacar a la luz qué es lo que está pasando. Mire, eh, yo le, en estos días meditaba y, y ahí es donde se cumple lo importante que es leer la Biblia. Porque hay momentos en donde no la vamos a poder leer, pero si tú la tienes en tu corazón y en tu mente, tú la vas a poder poner en práctica. Eh, en esos días yo no, no me daba tiempo de leer la Biblia, claro. pero sí clamaba al Señor y le, le clamaba con todas las promesas y las palabras que estaban en la Biblia. Eh, como les decía, mi iglesia es una iglesia de fe y siempre me gusta predicar acerca de la fe. Y, y había una prédica que esa me marcó mucho Cuando Jesús le dice a Marta No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios Y esa, esa palabra la hice rema en mi corazón Y yo le decía Señor yo sí creo Yo sí creo que tú puedes hacer algo Si lo hiciste una vez lo vuelves a hacer Y siempre me, me tenía en mi mente una, Dos canciones que las tomé como un himno Como, un, como una oración de Que todo va a estar bien todo va a estar bien y si el Señor lo hizo una vez, lo vuelve a hacer otra vez. Y lo clamaba y lo clamaba y yo le decía, Señor, yo sé que tú no me diste a mi hijo, me, me lo sanaste en eh, dos veces para ahora dármelo aquí en un cajón, para que yo lo saque de aquí en un cajón. Yo, yo creo, que, creo en tu palabra y creo en tu promesa y yo sé que eso tú no lo vas a hacer. Y se lo decía y se lo decía al Señor. Ese día este, llegó el médico desesperado. Y, y me dice eso, ya no sé qué más hacer, yo le dije no se preocupe doctor que el señor va a sacar a la luz lo que le está pasando a mi hijo Y bueno, este, la bacteria la tomó por los braques, tenía los braques a pesar de que ya le habían hecho limpieza y todo eh, No fue suficiente y como una persona cuando la, la trasplantan queda sin ningún tipo de defensa, o sea bueno, yo estaba como si fuera un robocó dentro de la, de, claro. la, de la pieza con él, porque yo me hospitalicé junto con él. Y yo, a mí no me permitían ni abrazarlo ni darle un beso, porque eh, evitar de que lo fuera a, a contagiar de algo, a pasarle algún virus, una bacteria. Y mira, de la manera más este, le salió... Oh, eh, esa infección de, un, de los braques se le fue para el estómago, le, le produjo una obstrucción intestinal y una neumonía. Al día siguiente, ah, el, el médico viene y me dice, después que yo le dije, el señor va a sacar todo a la luz. Él entra y me dice, este, le voy a hacer un último estudio. Y se lo hicieron. Ese estudio lo entregaban a los cinco días y gracias a Dios lo entregaron en dos días. Uh. Cuando él llega con el resultado, me dice que identificamos el enemigo. Y yo le dije, no, doctor, ya yo sabía cuál es el enemigo hace rato. No, le, claro. no me entendió, él se quedó así, pero él no entendió qué era lo que... Y bueno, a partir de allí comenzaron a, a tratarlos, eh, la me bacteria imaginó, y todo. Me imagino esos ayunos, esas vigilias, esos esas palabras de poder que usted tuvo que haber recibido en Mire, mucho... es, es muy difícil es muy difícil porque ver un hijo postrado en una cama y, y uno se siente impotente de no poder hacer nada de no estar encima de él hablándole eh, eh, besándolo que él sintiera que, que yo estaba ahí pero sí lo oraba lo oraba y lo ungía y yo le decía, Señor, Él es tu hijo y, y esa promesa que tú me distes, yo la voy a ver, mis ojos no se cerrarán hasta que yo vea la promesa que tú nos hiciste con mi hijo. Y, y sé que así va a ser, sé que así va a ser y bueno, mi hijo salió adelante y mire cómo Dios hace las cosas. El médico me había dicho que el día 15 comenzaba a evolucionar la médula y con toda complicación que él tuvo, la médula comenzó a, a, a evolucionar el día 12. Ellos se quedaron sorprendidos. Claro. Y me decían, Yo mismo lo vi me de, Y me decían, si esto no hubiese pasado, eh, Joel bate récord de recuperación de la de de médula. De hecho, eh, estábamos ahí con el hermano Alexis. El día que estábamos grabando, la semana pasada que grabamos el hermano Alexis, eh, tuve la oportunidad de verlo y realmente un plante excelente... Estaba con buen porte eh, Es más yo creería Que jamás hubiese O sea si lo hubiese visto No conocido Yo no hubiese sabido que él en algún momento Tuvo ninguna enfermedad Porque se veía muy bien físicamente Y pues Sí. El día de la salida el médico me dice Que eran seis meses de recuperación Y míralo Uf, tremendo. Seis meses Y eh, eso fue el 11 de noviembre Apenas cumplió ayer tres meses y están los niveles de todos los exámenes que le hacen están normales Todo ha sido normal, la recuperación normal Y bueno, como les dije anteriormente, Dios no hace nada A medias todo lo hace perfecto Y ahí vemos una vez más la gloria de Dios Uy, qué bendición, hermano eh, No, Iván, este, o sea, el Señor nos ha formado tanto en la fe Bueno, tú conoces a mi hija Joyce <risa> Claro Mi hija Joyce eh, cuando tenía dos, me, dos meses de embarazo, me caí de las escaleras, se me desprendió, ya me iban a hacer el legrado. Cuando viene el ginecólogo y, y mi esposo lo llama y le dice, le dijo, no dejes que le hagan nada hasta que yo llegue. Cuando él llegó, me examina y me dice, te doy tres días. Si en tres días no para el sangrado, si te hago el, el legrado. A los tres días paró el sangrado. Y mira a mi hija. Uf. Tremendo No, y esa eh, Testimonios no, Plus no. Aquí Bueno, pues, en la y... entrevista el, el, el importante Pues De la vida de su hijo Y pues Yo sé que En determinado caso Tendremos La tendremos nuevamente aquí Pues contando más testimonios Por último pues ¿Qué palabra le, le, Les quería dar A las personas Que pues están pasando Por este proceso? Igual Pues como lo pasó usted eh, Yo pues granito de, de fe mueve montañas y yo creo que usted ha movido montañas con esa fe que ha tenido entonces pues estamos a punto de terminar qué palabras le, le, le va a dar a toda esa audiencia que pues, tenemos eh, bueno en hebreo dice que es la fe que es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve nosotros te, siempre tenemos que declarar por fe que las cosas que el Señor nos ha declarado y nos ha prometido ya están hechas. Y si tú estás enfermo, si tú estás pasando alguna dificultad, si tú estás viviendo algún problema, ten fe. Porque dice también en Hebreos 5 que la fe, eh, eh, que el Señor galardona a todos aquellos que tienen fe. ¿Y qué significa la palabra galardón? Es premia. El Señor premia la fe. Así que te motivo a que tengas esa fe. Fe, es difícil, porque es difícil que uno diga, eh, esto, esto no va a ser así si tú estás viendo un dictamen médico que te dice, no, yo te, tienes un cáncer Es difícil, es difícil ver a un familiar en, postrado en una cama con un dictamen médico y que tú digas, no, yo por fe sé que él se va a sanar Hemos visto demasiados testimonios, demasiados testimonios del poder de Dios. Amén. Y como le dijo eh, Jesús a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y la mano de Dios la mueve tu fe. Porque también dice la palabra, que eh, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Amén. Pues, mis queridos oyentes, hoy pues, terminamos, culminamos aquí. Eh, ya saben, pues, suscríbanse a este canal que se llama La Gran Comisión Radio. Nuevamente, pues, dando las gracias a nuestra querida invitada que hoy, pues, contó un testimonio hermoso, impecable. Pues, por ahí les estaré dejando las fotos de su hijo para que, pues, ustedes puedan ver el desarrollo. Y eh, no se olviden que cada semana tenemos un nuevo testimonio. Pues en determinado caso van a haber hermanos que tienen varios testimonios para contar Y pues dividiremos, dividiremos esas partes en diversas secciones Entonces pues nada, Dios les continúe bendiciendo Muchísimas gracias por vernos, por elegirnos Y que Dios les continúe bendiciendo gigantemente Gracias Dios les bendiga